¡Lo sé! Le vi... Pero lo sabía... ¡Oh! ¡Ah! ¡Hola, leones! ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal Y en este caso, en este instante, estamos en Golden Memory Demo Bueno, Golden Memory 2 La Demo ¿Qué? ¿Por qué? Os estaréis preguntando ¿Por qué? Si ya me pasé la demo ¿Y por qué vuelvo a jugar la demo? ¿Y por qué está distinto? Os lo voy a explicar todo Pues han actualizado la demo Y han puesto la noche 2 O sea, la noche 2 Y, y lo han puesto mejor que antes Así que vamos a hacer la noche 1 Antes de la noche 2 Y bueno, nuevo juego porque hagamos una... Estás seguro de que si empezar un nuevo juego, tu progreso se va a perder, pero si yo no tengo ningún progreso, o sea... Vale... Después de la demo que empiece, recuerda eh, en la mente todo que viste en la última versión. Gracias por estar atento y que disfrutes de la demo. Bueno, al segundo demo. ¡Ostras! ¡Es verdad! ¡Me he jodado! Hey, sí, eh. Hablando como si se viera que, que... Un momento, ¿por ahí? ¿No es por ahí? Espera, espera, ¿qué? ¡Ah, que es por ahí! Espera, ¿pero por dónde es? ¡Ah, que hay que buscar algo en esta caja! ¿Qué es esto? ¿Me llevo esto? Así me lo llevo Y para que quiero esto Ahora qué? Objetivo Ve a la oficina pues Necesito pasar por aquí Vale me deja Ostras esto Ahora es mejor es verdad Great Here is the maintenance room you know Here usually occurs the maintenance of the animatronics. There is not much here for you. For now, A ver, se supone que tenía que ir por esta puerta Pero es que tío, la han puesto muy Muy bien, ¿no? La han hecho muy bien eh, El juego La, de, la demuestra La han hecho mejor que antes ¿Llegó? Ah, no, esto es nuevo! Estás ahí Vaya, vale, voy por allí. Eh, pues bueno, me voy y ahora que he llegado a la oficina. Vaya, ¿no? Aquí. ¿Sí? Por esta puerta, vale. Me dice que vaya por esta puerta. Me dice que vaya por esta puerta No, no me deja ir Ah, vale, ya estoy yendo ¿Es aquí? ¿Entra? Sí, he entrado! Oh, oh, ¿me había escuchado? Uy, oh, es verdad Lo que es, es igual, eh Sí, creo que hay que mirar solo, eh Es muy fácil la mecánica del juego Ya que solo tienes que mirar y no tienes batería. Ostras, ha sido mejor ahora el animatónico. ¡Mira este! ¡Mirad estos! Son me ¡Me han hecho mejores que antes. Enhorabuena, creador. Has conseguido un límite de mi de uno de eh, uno de los juegos que más me ha gustado de Snap. Bueno, de Spagnis de Snap. Pero no digo que sea el mejor. El mejor ya me lo tengo guardado y es un secreto. Y, eh, pero este es uno de los top de mejores, eh, de los que más me gustan. ¡Te de... De calles! ¡Momento, momento! ¿Cómo era a, a Fredbear y a Springbody si sí, apare eh, podrían aparecer aquí? Y si aparecen, tenía que no parar de iluminar Tenía que estar así hasta que se vayan. Ahora, había otros dos animatrónicos que eran Toy Bonnie y Toy Freddy. Que era este y este. Es que si aparecían aquí, pues tenía que venir aquí y darle esto. Pero no había dado ahora. Y si aparece Toy Chica, que es esta, por aquí, le te tengo que salir iluminando hasta que se vaya. A ver si la noche 1 no me va a gustar O sea, literalmente, no hace falta ni mirar las cámaras Solo estar aquí mirando todo el rato Y ya está, ya es ganas O sea, literalmente Ya son las 1 de la mañana, madre mía Bueno, es normal la noche 1 Te puedo más jugar la noche 2 Ahí está Spring Bonnie y Fredbear ¡Ay, estoy Bonnie! ¿Dónde estás? Esto estoy bonito. Se ha ido, se ha ido. aquí no. Mira por el otro lado por si acaso. No veo nada, vosotros sí los sale que veis todo. Pero es que a mí me cuesta ver porque es que tengo el sol encima de del ordenador. Ostras, estoy bonito. ¡Ay, Dios! ¡Está enfrente mía! ¡Literalmente! ¿Es aquí? No, ahí no es. Vale, esto es la cámara 5. Ahora sí que está en la 5 Cuando se venga esta cámara Después de, de cuando se vaya de esa cámara Es que ya está aquí Literalmente Espero que sea la misma temática Se haga lo mismo Sea igual que en el primer En la primera demo Porque si no hombre ¡Oh! ha ido, ha ido. Ha funcionado. Vamos. Ah, jolines. Ah. Eh, vale. Pues creo que el creador no va a parar de hacerlo porque es que yo siempre que veo un juego y están haciendo... Así... ¡Ay no! No, no, no, no, no dejes de mirarle! quién se va colines ¡Ah! pero si se tenía que ir si se tenía que ir para defenderte de de renovar ah no es renovada chica tiene que usar el, ¿¿El reboot button? pero qué dices nah espera espera voy a usar el vídeo y voy a ver la... cómo se, se juega la nueva demo y a pausar el vídeo y, y cuando... nada tío, voy a pausar el vídeo voy a volver a hacer o sea, a la hora vale, que, eh, ya voy para las 6 de mañana se supone que a esta hora es cuando estaba yendo antes así que por eso he vuelto a poner el vídeo aquí pues que le he pausado y me a seguir y ya entiendo la temática de cómo va de cómo invitar a la y creo que eso es un poco más complicado que antes ya que es en Fredbear bueno en Wither de Fredbear es no bater Bonnie de no chica de no no Freddy Wither de Fredbear Wither de Spring Bonnie y ya está pues, Withered Fredbear, ese que me va a costar más ya que Withered Fredbear Como que va a ser unos ruidos, va a ser unos golpes en, en esta puerta Y si lo escucho no puedo, no puedo ver la puerta de al lado No puedo ver la puerta de la derecha Porque si la veo o la ilumino Es como que me mata Así que no puedo hacerlo si estoy escuchando como unos golpes y cuando deje de dar golpes, ya podré, porque ya se habrá ido pero digo de que me va a complicar un poco la cosa ya que a lo mejor mientras sigo iluminando, a lo mejor de repente eh, eh, salen los ruidos, cuando, ah, cuando yo ni me entero por favor hazlo rápido a tiempo, vale ya se ha ido a lo mejor de repente cuando quiero mirar aquí de repente ahora viene, ha venido Fredbear y ya me mata O sea, eso es lo malo Así que creo que Uy, el, el, el ese Va a ser el que me, me va a costar ¿Eh? Golden Memory Es un juego Que es muy complicado Bueno, el Golden Memory 1 es Un juego que es muy complicado, pero ¡Un momento! ¿Hay batería? ¡Hay batería! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No me he enterado de eso! Si me bajas toda la batería... ¡Ostras! ¡Ah! Vale ¿Por qué sale ahí arriba como batería? ¿No será de adorno? ¿Es de adorno o es que es verdad de que...? Me voy a fijarme en las cámaras a Wither Express, ¿veré? Para que sepa cuándo venga o si no. Aunque sepa que cuando venga sea cuando golpe, A lo mejor me era así. Me tengo que quedar aquí. O mirando a otra puerta. Lo he conseguido. Vamos, 6 de la mañana. Conseguido. 559, 6. complete ¡Ay! Hay minijuegos Hay minijuegos, hay minijuegos Ostras, no me esperaba esto Pero no, no puedo hacer nada, literalmente Esto es como que no me puedo hacer nada No puedo moverme, no soy nadie ¿Eh? ¿Se había sido el hombre ese de morado otra vez? ¿Que había cogido un niño o...? El que salió en Jolly. ¿Os acordáis? En Jolly 2, en el final de 2 dedos? Creo que es el mismo, ¿eh? Y en Jolly 3, que salió también. Eh... Bueno, creía, pero a lo mejor no. Bueno, Noche 2. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oh, espera! No se puede hacer todas las noches, seguro. O sea, Golden Memory 1 era un juego que solo era una noche. Bueno, dos noches. Una, dos noches pero que eran súper complicadas pero yo me las conseguí pasar y lo, hasta lo grabé no sé si algunas las han visto y otras no pero es que estaba de protagonistas Fredbear y Bonnie y esos son los que están ahora pero es como que están ahora rotos creo que ahora van a venir los dos Witherer y también Trey Freddy es que lo de la batería es nuevo eh porque no había visto creo que es que si no me puedo gastar mucho de la luz porque si me gasto no podré usarla nunca más, o sea que necesitaré ahorrar pero tío eso es... ahí está Spring Bonnie, Spring Bonnie es el que más está escondido de Withered y de Spring Bonnie todavía no se movía así que no voy a iluminar porque si me gasto de iluminación entonces yo no podré usarla más están todos ahí, y este, y este también Me fijo por si se movido alguno, pero no se mueve nadie Porque son las 2 de la noche, hombre Yo creo que por las 1 de la mañana se van a mover, eh Ostras Se ha movido ya Se no ha ya Es verdad, a las una de la mañana, ¿sabes? El va a venir, ¿eh? Está aquí. ¿Dónde está. Pero espera, ¿qué? ¿Está ahí? ¿Está muy pronto va a venir, ¿eh? Lo siento, ¿eh? Sé que está aquí. Lo sé. Le vi. Lo sabía. Jodines, tío, pero se estaba iluminando. Jodines, qué susto. Es lo que he hecho, he iluminado con el flashlight. Es lo que he hecho. Nada, ah, pues voy a acercarme a hacer... Vale, ya son las 2 de la mañana. Y estoy aquí. Estamos viendo un montón. Me voy a Spin Bunny. Era una la, la mañana. Pero. ¡Oh, no! no, no! Que se ha ido ya. así Hace... Tengo que hacerlo así. Bien, bien. Vale. ¡Ostras, esto no voy a sé al final no tenía no solo tenía que mirarlo sino que también está dando golpes, así que no le ilumino ¡Ay no! Pero si... Tío La noche dos no veas, eh Me voy a saltar hasta las 8 de la mañana Siguiente ah. intento hasta las 6 de la mañana Vale, ya son las 6 de la mañana y estoy aquí Que estoy bonito no Va a aparecer, va vale, a llegar a ido bueno, renovate, boni, je tía. No, no, no, no, no, quita esto, quita esto. Estoy dando golpe, así que no podré. Por favor, dime que no está ahí. Vale, no estaba ahí, por suerte. Se vale. ha Vaya tengo el truco, eh. Tengo el truquillo. Lo malo es que Spring Bonnie cuando viene aquí no le veo. Está muy voy del Spring Bunny Ah vale que está ahí Vale, vale que está ahí Vete ya, vete ya, vete ya Vale, bien, bien, bien, se ha ido 5 de mañana, las 5 de mañana, literalmente. Vamos, hazlo ya, hazlo ya. Vamos las 6! Vamos, vamos! Lo he conseguido! No sabéis lo que me ha gustado de eso que es la noche 2, ¿eh? Ah, este está súper chulo, eh, este, la demo, ¿eh? Tengo ganas de que salga ya solo. ¿Eh? El, el siguiente mini el siguiente ¡Eh! ¡Me puedo mover! ¡Me puedo mover! Soy, soy Fredbear y me puedo mover, pero eso fue antes de que se rompiera. ¿Y dónde voy? Spring Bonnie todavía está ahí como dormido porque están desactivados, pero es como que de repente Fredbear sale. ¡Activar por alguna oración! ¡Oh! ¡No vez ese! ¿No será ese el que me había roto? ¿El que había roto al... FDB La... El fin... La fin de la demo... Gracias por jugar... ...Jugarla, así ...Los demos... ¡Ah! Pues nada, ya nos vamos a despedir, pero voy a esperar para si hay algo más... ¿No? No, no hay nada más No puedo irme a la noche 3, 4 y 5 A lo mejor habrá una secreta que es la noche 6 O a lo mejor no Pero solo puedo ir a la noche 1 y 2 en, este, en esta demo Pues bueno, que sepáis que he visto el juego y es súper complicado, eh Pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like, suscribiros Si queréis ver más de mis vídeos y adiós.